Eduardo, ¿cómo está ahí, Eduardo? Tanto tiempo, hola Marta, ahí está la cachita. Gatita, ¿cómo estás? Bien y tú, qué rico es. <risa> que no te veía hace tanto tiempo. Hace harto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Para pa no verme tan oscura, eso. Ahí está, ahí estás. Yo acabo de salir a, a caminar y me com mira, y mira qué chanchita, me compré un pastelito. ¡Ay, oh, con vida, por favor! <ríe> ¡Qué rico eso! <ríe> un pastelito de mi, de nuez. Dije, oh, ahora que voy a juntarme con la gatita, tengo que tener un pastelito. Debería haberte dicho para que tuvieras un, un alguito. Para que tuviera algo preparado. Ah, tengo, tengo mate. Algo es algo. ¿Tienes mate? Ah, ya, muy bien, muy bien. Vamos a <ríe> Espérate, voy a, fijar el, voy a fijar el comentario, que nunca lo fijo. Y, y vamos. La gatita interior. ¿Y estaba la tarde tan bonita? Llovió anoche. Sí, pues llovió, llovió hoy día también. sí. Tuvo, tu, amaneció como, cuando amanece lloviendo que está como el día en calma, como pausado, es muy, es muy loca esa sensación. Sí. Bueno, y el cielo estaba precioso, o sea, estaba como súper gris, pero estaba. Limpiecito. Eh, sí, sí, como con, como con fuego en el. Eh, como con fuego en las nubes. A Arre arreboles, Arrebo arreboles? Sí. ¿A A mí ya se me fueron, a mí ya se me han ido las palabras. Es normal, la, la vejez. <risa> la... <risa> Oye, qué fresca, qué fresca, pero es verdad, yo soy mucho más, o sea, soy 10 años más anciana que tú. Po. Lo digo por otra mano más con la edad yo misma. ¿verdad? Yo sé, yo sé. <risa> Yo lo sé. Pero esa típica frase de campo, como cuando hay esas nubes con follitos, arreboles en la tarde el otro día el solar de esa es como una burel de sí, pues. calor. Sí, sí, sí. sí está, está bueno, como, así está. Por... ¿Ah? Están como pues, con puntitos, sí. así como algodón de dulce. Sí, como cuando la, ¿Tú cachai que existen como clasificaciones para cada tipo de nube? Sí. Como que hay, como que tienen sus nombres, como que hay, como que todas las nubes tienen un nombre. Diferente. No, no tengo idea cuáles son esos nombres, pero una vez caché que había muchas determinaciones distintas y era como. Es como eso eso que lo, lo, la gente de la, del Ártico ¿Sí? tiene como miles de tipos de blanco. Sí, po. Y nosotros la, el, nombre, el nombre de la nieve. El nombre de la nieve. Eso. Como que tienen mil nombres distintos para la nieve. No, y para el color blanco. ¿Ah, también? Sí, porque es como Mira. que la nieve está blanco, no sé, marfil, blanco, perla, pero hay como entre medio hay como, no sé, un 20. Sí, como 500 mil, no sé qué. Yo eso, lo de las nubes lo aprendí cuando estuve trabajando en el barquito. Bueno, es que el, el, me imagino que es un barco de, de mar, ¿o no? Era un barco que se iba por los fiordos de, del, entre Puerto Montt. Y Puerto Natales. Entonces se iba por, uh -huh. todo lo, por todos estos canales, uh -huh. no sé qué, donde sí, era así, pero uf, era demasiado hermoso. Sí. Como, de, como lenguaje de marinos al final, observar las sí, nubes, sí. nubes para, para ver el clima. Sí, y, le, y también hay como clasificaciones del tipo de olas y no sé qué, es como todo así. Qué bacán, como bueno. cada área de expertise tiene su lenguaje específico en, en sus áreas. Sí, sí, sí. Oye, eh, ya, vamos a hacer esto porque como va a quedar grabado, nosotras podríamos estar aquí eternamente hablando de las nubes y las olas, pero, <risa> pero, pero hoy día tenemos un, tenemos un tema fijado que es el tema de estos miércoles, que es el encuentro con la con la o el maestro interior. Y yo te quería invitar, Catita, porque a mí me encanta tu trabajo. Yo a la Catita la, <ríe> a la Catita la conocí la conocí eh, durante en el estadio Al... social en sí. Puente Alto. Yo la veía que ella estaba ahí con sus varitas mágicas haciéndole, haciéndole cositas a la gente, y yo decía, qué entretenido lo que hace esa niña, qué es lo que hace. Eh, y, y de ahí no, nunca más no, o sea, como que de ahí como que hicimos el, el, el enganche y, y nunca más nos, nos, des, nos desconectamos. Y, y nada, pues y el tema de hoy día es, el, es, el, es, como, es como tu viaje, en verdad. O sea, lo que yo te voy a entrevistar es como de tu viaje, de cómo tú le empezaste a abrir y abrir y abrir espacio a este, a este, a este mundo en el que trabajas hoy día, eh, y que tiene que ver con el ser light worker, con ser eh, tarotista, con, y, y las millonadas de cosas que haces, en verdad, porque siempre estás aprendiendo, siempre estás... Eh, haciendo todo tipo de cosas entretenidas eh, Entonces me gustaría preguntarte Primero cómo eh, Si tú sientes que esto Que tú estás haciendo ahora es algo Como que siempre ha estado en tu vida Y cómo, cómo, lo, cómo lo reconociste uh -huh. Yo siento que siempre Hubo como señales O como cosas que pudiesen Haber advertido pero siempre lo... Se me cayó, perdón. No, no, voy a tratar de concentrar de nuevo. Ah, eh, siempre, siempre hubo señales, siempre hubo cosas, sí. indicios, eh, sobrenombres, como, como, ah, la cata es como niña bruja o pitoniza, como esta niñita que anda adivinando cosas, como que siempre pasaban cosas raras eh, cuando era chica, después. Eh, me, me pasaban como situaciones O aprendía cosas eh, de la nada Entonces era como eh, No sé Como una niña sorpresiva Pero para mí eso era la normalidad Porque al final uno tiende a definir La normalidad desde su vereda Y eh, y yo sentía que esa normalidad era como, en comparación a los demás, era algo que yo debía esconder, como que yo veía a los demás como normales y decía, Ay, a la gente no le pasa esto, no, no se anda encontrando marcianitos, no, no anda como aprendiendo cosas de gente que nadie sabe si existe, no, no, no se pone a hablar y empiezan a, a, a, a decir cosas y suceden. Entonces, eh, para mí era como, como que mi normalidad, que para mí era como todo natural, eh, era algo silenciado, o, o que yo debía silenciar. Eh, o mi mente, mi, yo pensaba cosas y después pasaban y era como, yo hice esto. Y me acuerdo que vi, vi un monito animado eh, hace mil años, que había un niñito que pensaba así algo malo y sucedía, como que le, le, le, le, le infería dolor a la gente. Y me traumé mucho con ese monitor y mago, porque yo decía, yo, yo, yo tengo ese poder y como yo, no quiero como hacer eso, no quiero hacer ese niño malo que le, le hace, pues nunca le hice como doler a la gente, pero yo miraba a ese niño que se concentraba y como que a la gente le empezaba a pasar cosas malas o se empezaba a sentir mal y era como, eh, él es como yo, y como me tengo que quedar callada, era como, eh, había indicios, pero era... ¿Mm? Que es como el rollo que siempre, o sea, como, la, la, como el temor atávico, eterno, como relacionado con, con el ser bruja, como sí, esta cosa de... Y, y, sí. como la, y como la cultura al final eh, trabaja el arquetipo de la bruja pero para mitificarlo y para satanizarlo. Entonces, no, no muestran eh, brujas buenas en, en la cultura popular, no muestran eh, mujeres o personas que usan el poder para el bien. Entonces, para mí, el, todas esas cosas que estaban, está, estaban puestas en escenario o en, o en narraciones que eran del, del mal, y mi familia además, era súper católica, entonces todo era como el bien y el mal, era un tema súper importante. Para mí era como algo malo, entonces era como, no puedo ser mala, no puedo ser mala, entonces todo eso lo tengo que negar. Y no uh -huh. fue hasta como, no sé, la adolescencia. No sé si se ve, si también se ve el si hay temas con mi con mi video también o eso lo que se cayó vamos a ver qué está sí, se cayó la carta ahí está De la <risa> este... <risa> ya Vamos. necesito ponerme un filtro porque si no me veo muy oscura. Dale, dale, dale. ¿De <risa> dónde estábamos? Eh, creo que estábamos. Eh... Tú estabas diciendo que en el fondo todo lo que tú estás viviendo como del imaginario, lo que se proyecta así como socialmente con respecto a las brujas, es toda esta cosa como satánica, rara, como no sé sí. qué. Claro, entonces estaba esa dualidad, como esa lucha entre el bien y el mal, y yo decía, yo quiero ser buena, no quiero, no quiero como estos poderes porque son malos. Mm. Y no fue como hasta los 10, hasta los 11, ¿verdad? Que vi Harry Potter y fue como, o sea, leí Harry Potter y fue como, ah, uh -huh. Como no todos los brujos son malos, como obviamente entendiendo eh, que Harry Potter es fantasía, pero fue como el, el primer, la primera narración donde una bruja era buena. También hay un libro en el colegio que se llamaba Amalia, Amelia y Emilia, que eran tres uh -huh. brujitas que vivían en un bosque y que uh -huh. eran como amigas, y una era china, una era africana, y una era eh, americana. Vamos a decir americano para hablar del continente de América, los tres continentes de América. Y... Eh, ese libro también fue como un indicio, así como, ah, mira, estas brujitas, igual hacían cosas un poco traviesas, pero decía, estas brujitas no son malas así por, de por sí. Entonces, ahí como que se, no sé, pues, ese libro ha sido como a los 9, después Harry mm -hmm. Potter, como a los 11, y fue como, ah, ah, como que da de poco. Después a los 11, una niña me enseñó a leer en la mano, en un viaje, eh, de, a los 22 aprendí a leer el péndulo, siempre fueron como edades como 11, 22, 4, como, no sé, chistoso. Y, <risa> o y sea bueno, que, que no, no, es... Es, no que, es seguro que no es casualidad, que no es como, no, que tiene una relación. No, y además yo, yo, soy como, yo soy bien más, como que me gusta la, me gustan como los símbolos. Entonces era, yo creo que era la única forma de hacérmelo ver. Y la, y la transición, o sea, porque lo que estáis diciendo, o sea, yo encuentro que es súper importante. No, no, eh, como, un, como que es súper importante lo que está ahí diciendo, porque uno, hay muchas personas que, bueno, ahora mucho menos, porque yo creo que en realidad nunca lo había pensado, pero Harry Potter, claro, para harta gente debe haber sido... Eh, liberador en ese sentido como toda la gente que tiene que tenía como o que venía de un contexto en el que se creía que todas estas cosas eran yo siempre vine como de un contexto medio extraño entonces estaba como súper normalizado que esas cosas, como todas esas cuestiones pero eh, pero claro no es la no es la no es la gran mayoría y probablemente una de las cosas más potentes como introducir y normalizar el tema de la magia como eh, y a toda la gente que le pasa, que no entiende lo que le pasa. Que no, y que no hay nadie con, con quien hablarlo. Yo en consulta lo he visto eso muchas veces, como que llegue gente que tiene una sensibilidad completamente distinta y que no, lo, y que no le da espacio porque le da terror, porque, por todas las cosas que tú estás diciendo. Entonces encuentro que tú, como justamente lo que te pasó a ti como tu experiencia es súper valiosa en ese sentido, como ¿cómo sentís tú que se hizo como ese como ese traslado entre sentir que, bueno, aparte de esas como mini experiencias de, ah, puede que no sea tan, eh, tan malo. Tan malo. Sí. Sí. Eh, bueno, fue un, es una mezcla como entre acumulación de eventos eh, extraños eh, entre como muchas curiosidades que no me permitía explorar por lo mismo, como, y, y también un poco como la, yo siento que es como la, la curiosidad desde el, el reconocer que hay algo que te molesta, como decir, como yo, yo sentía que, que donde estaba yo, como me estaba yendo, que era percibido como algo bueno, en una entrevista hace poco decía, como que yo sentía que mi éxito para mí no era éxito, y uno me sentía exitosa con, con lo que tú, me decías, como, oye, Cata, tu carrera profesional está yendo súper bien y ya así como <risa> preferiría morir, no, esto no es éxito para mí. Entonces, eh, como el darse cuenta que, que está eso y es como, ¿y cuál es mi éxito entonces? Entonces fue como una, una mezcla entre que estaban todas esas señales que yo no me sentía como en mi camino que, no, que en esa época lo, lo veía como una crisis nerviosa, como que había una dicotomía muy grande entre el mundo exterior y el mundo interior, además soy 11, ahora entiendo que el mundo interior y el exterior tienen que estar alineados y eh, ¿qué más? hay ah, y bueno y que me fui a vivir a Indonesia y en Indonesia conocí un montón de freaks en esa época y, y como yogis y, y, tá y tántricos y y gente que eh, veía colores como yo, gente que canalizaba cosas, y yo me empecé a acordar, ah, mira, yo, yo hago eso, o oh, mire, yo hacía eso, oye oh, yo también hago eso, oye, yo hago todas estas cosas, como que esto, o oh, qué pasa en esta isla, que, esta isla que hay una ciudad también que se llama Medicina, que Ubud, y en esa, isla, en esa parte de la isla también había una energía como bien, bien loca, yo me empecé a acordar de cosas de días pasadas ahí, eh, y entonces yo estaba como un poco como en un proceso como de darme cuenta de muchos intereses y entendiendo muchas cosas de mí y acordándome, recopilando todas estas rarezas que yo negaba y viendo que había gente que era buena, <ríe> que era como buenas personas, eh, ahí volviendo a mi lucha entre el bien y el mal, eh, que, que sí se permitía estas curiosidades y como que se salían, yo ya me había salido del catolicismo hace unos años y esto era como, para mí era como herejía en esa época, pero era como, ¿y, y por qué era tan hereje esto? O sea, ¿por qué estaba tan negado a mí? O sea, había algo que, que yo necesitaba como derribar para acceder a esto. Era parte como de mi camino. Entonces, como lo, verlo un poco de eso. Y un, un día en una clase de yoga, que era mi primera clase de yoga de la vida, que nos metimos con unos amigos a un lugar que era como, que uno si pagaba el día era más barato que pa pagar una clase. Entonces pagamos como un, el día y, y estuvimos haciendo como, no sé, Tres clases seguía, hicimos yoga como seis horas, fue muy loco. Yo después no podía ni caminar porque fue horrible, pero fue hermoso también. Y cuando habíamos terminado una de las clases, se acercó un viejito así como bien, bien viejito, pero me acuerdo que tenía los ojos azules, ¿Sí? así como como piscina. Y era bien viejito, pero pero ágil, como yo y así era experto y él se me acercó al final de la clase así cero jote ni nada y me, me miró y me dijo como very good job así como muy buen trabajo así y yo así como gracias así como este viejito de cachar que mi primera clase de yoga de la vida y después me miró así como más profundo como con esos ojos así como de película así como de dándome un mensaje y dijo you are a light worker como tú eres una obrera de la luz Ay, mira de ahí apareció la historia del light worker no te creo qué va <risa> Y yo, así como, que este viejo está acá, ah, ese era mi pensamiento en esa época, como que tierno, hay una energía muy intensa de él, unos ojos como muy claros. Y, y después nunca más vi ese señor. Y como que la gente que, que uno veía en las clases era siempre la misma, pero ese señor no lo vi más. Eh, y fue como, así como, oh mira, qué entrete, como, ¿Qué, ¿qué es el lightworker? Y como que lo investigué un poco y fue como, ah, ya, como, como, ok. Y, y yo ya cachaba, no sé, pues, otros conceptos, como cachaba que eran los niños índigos, sabía algunas cosas que existía el tarot de la astrología. En esa época me estaba interesando más, bueno, la tenía fobia igual a los tántricos, porque tenían reputación de ser súper jotes en la isla. Entonces, como que había tántrico y era como, uye <ríe> como obviamente yo, con todos los prejuicios de, de niña ex católica como criada eh, tradicionalmente, eh, me arrancaba eso, pero al mismo tiempo me encantaba hablar de, de chakras, aprender de, de yoga. De, eh, estaba descubriendo la sanación balinesa, eh, la sanación con energía. Eh, hay unos como excesos que hacían en la isla muy interesante Había también gente que bailaba y lo poseían. Entonces yo estaba abriéndome un mundo de energía. Percibía, entonces era parte de eso. Y eh, cuando después de vivir un año allá, volví a Chile. Y estando acá empecé, dejé al final publicidad porque estaba trabajando y en verdad estaba harta, <ríe> superada. Y era como algo más allá de lo natural. Eh, y empecé a, a, a hacerme y para los que no Y para los que no saben, lo que pasa es que tú tuviste esa época que era como eso que todo el mundo te decía que era súper exitosos y que trabajáis en publicidad. Es que yo lo sé, pero no, no, todo, no todo el mundo sabe que ya. Yeah. Y entonces volviste... Volví, me contraté en publicidad y empecé a trabajar y de nuevo así como decaía, fue duré cuatro meses <ríe> y exploté, quedó la cagada. Eh, fue, fue loco, igual me fui entre medio de una campaña, como que en verdad no, no sé si hice las cosas bien, intenté hacerlas bien, no pude, pero filo a perro. Eh, a veces uno se equivoca eh, y... Y, el, y el, el 2017 fue un año que dije, ya me va a tomar este año para mí, empecé a hacer clases de idiomas en algunos lugares y eh, me empecé a hacer regresiones. Y porque también tenía todo esto que me había pasado, que empecé a recolectar cosas que no eran mis recuerdos y, y, y cuando chica también me había pasado, que me habían pasado cosas raras y no entendía qué era. Entonces nunca fue como nada, eh, no sé si estoy. Sí, te, te veo y te escucho un poco borrosa, pero sí. Ya, es que nunca fue nada traumático, pero eran cosas muy peculiares. Entonces, eh, con las regresiones empezamos como con esta psicóloga a hilar todo como mi historia y entendiendo como las señales, las, las regresiones, como las vidas. Y, y, el, y en esas regresiones, esta psicóloga, que es mi amiga ahora, eh, que es brujita, me decía, Cata, eh, aprende tarot. Y yo así como, no, como no quiero aprender tarot, como me carga el tarot. Yo me imaginaba el tarot y veía como todo lo que no me gustaba eh, desde los condicionamientos, obviamente, como esto de, de la imagen de, de la bruja mala, y como, no sé, como la, todo lo que ensucia la construcción de la bruja. Y, uh -huh. mi, y, y todas las sesiones, todas, era agotador. La, la, la, mi amiga me decía, mi psicóloga, eh, Cata, eh, mis maestros, eh, aparecieron y esta vez aparecieron tus maestros y me dijeron como díganle a la cata como por tercera vez y como aprende tarot y yo así como no, no, no quiero, como tengo voluntad, como está bien como que hay una sugestión pero tengo derecho a decir que no, como basta con, con los new age, yo quiero como solucionar y vivir mi vida normal y la, me acuerdo que la última sesión que me hice eh, ese año, porque me he hecho más después, eh, la Maggie, eh, que es esta, esta, esta mujer que me hacía, la psicóloga, me dijo como, Cata, por cuarta y última vez, yo te lo digo, no te lo voy a mandar a decir con nadie, pero aprende tarot. Y como, es la última vez que te lo digo. y Ay, no sé si me escuchas. Te escucho, te escucho, sí. te escucho. Y, y sí. fui, eh, fui a una conferencia. Eh, Matías de Stefano, que yo lo admiro muchísimo, y habían como, no sé, mil personas. <ríe> y en esa conferencia él como que dice, como, mira, hay un discípulo Jodorowsky acá, y como va a ser un taller de tarot, y como que todo esto lo dijo mirándome a mí, entre, no sé, mil personas. Y yo así como, Matías. <ríe> como, como, como, yo, no. como, yo, en verdad, no iba aprender tarot. Y fue así como, maestro, <ríe> como, renuncio. Y me metí al final al, al bendito taller, y, y bueno, y acá estamos. Y ese primer taller fue de tarot, del tarot de Marsella, según Jodorowsky entonces. Como que estoy, estoy con, con el pelo recién lavado, entonces ¿sí me muero. ¿Qué? ¿Me escucháis? Claro, ese fue el, el primer eh, como acercamiento. Ya, es que tiene un poquito de delay, parece. A ver, ¿me escucháis ahí? Me vas a sacar el filtro, a ver si funciona mejor. Ahí me, a, ver, habla, a ver, ¿me escucháis ahí? Hola, hola. Sí, me sí, escucho. ya. Ya, bacán. Está con un poco de delay, a pero ver, ya. voy a probar cambiarme el internet. Ya, dale. Esperen un poquito. Un chiquitín que la... Yo creo que era... De... Sí, que dijo que era... Aquí la Claudia Cervera preguntaba si... ¿Qué, qué tarot era? Eh, y dijo que sí, que era de Marsella. Sí, según fue la, la línea. línea de... Sí, según la línea bueno. de Judorowski, ¿no? Sí. Eh, y... y después de eso empecé yo a investigar como... Hacer ejercicio, acordarme cosas. De repente me ponía a leer las cartas y empezaban a aparecer cosas. Y era como, oh, ¿y cuándo yo sabía esto? ¿Cómo, ¿En qué libro leí esto? Entonces fue como un, eh, como un empezar como a conectar también y, y verme en, en vías pasadas también, dando recetas, eh, leyendo cartas, eh, haciendo mm. distintos tipos de magia, tanto buena como mala. Y, y eso también me, me fue ayudando como a, a decir como, ah, mira, como por eso fueron tantas señales y me tenían ahí con la oreja caliente de, de como de hincharme <ríe> las pelotas sí. para que lo hiciera. Como por eso el llamado era tan desesperante. Sí. Como sí. Una, una sensación ahí de, de, de que no podía ser exitosa en, en ningún otro lado. Y eso es súper heavy porque yo te he escuchado también sobre varias cosas que son como bien... Eh, ¿cómo decirlo? como eh, bueno, entretenidas, yo la encuentro entretenidas que son como por ejemplo todas las, todas las cosas que han sido muy importantes para ti que, han, que tú has conectado muy fuerte acordándote como con lo que te pasaba con, con el idioma in, eh, eh, indonesio eh, que la Cata sabe hablar indonesio <risas> Ah, sí, pues, y, eh, y es por, justamente por eso, porque había como, porque hay muchas cosas que tú es como, es como que has recordado, que, ha, que mucho de tu experiencia ha sido como un recordar, recordar, recordar. Sí. Y como, eh, pero también me, como que encuentro súper importante esto, como de, de que te hayan insistido, de que volvieras a, como que volvieras a hacer el gesto de aprender para poder acordarte. Como que uh -huh. mucha gente tiene mucho potencial, mucha, mucha conexión con cosas que son, o sea, que tienen ese conocimiento ahí como latente, como dormido, y, y necesitan como hacer ese link como de conexión un poco eh, mental, si querí, para poder, poder entrar en ese, sí. en ese espacio. Claro, como al final yo siento que las cosas que nosotros aprendemos en esta encarnación o que estudiamos, no son necesariamente para incorporar un nuevo conocimiento, sino que para recordar un viejo conocimiento. Como que ya somos almas viejas, ya no estamos aprendiendo nada nuevo, pero estamos hilando y, y como en, en, en, en esa vuelta como de la vida y la muerte se nos olvidan cosas, eh, hay, hay como que hay que, ser como el, hay que aprovechar que estamos envejeciendo y que podemos recordar más cosas y cerrar más, más vueltas y cerrar más karma antes de trascender, como que tenemos ese, ese permiso también de envejecer. Y ahí, bueno, y cuando, cuando pasó eso, cuando, cuando se generó esa conexión con el, con, el, con el tarot, ¿cómo fue esa? Porque me imagino que ha sido como un, como un como un túnel, como meterse como en un... O sí, sea, como un... en el hoyito del conejo. ¿O no? Sí, sí. sí. sí. sí fue, fue un poquito jalado igual, como que eh, ese año para mí fue súper difícil eh, el 2017 mm. eh, fue como un año en que yo estaba como muy cansada, haciendo como, igual estaba haciendo cosas, estaba en el grupo de baile de la Embajada de Indonesia, haciendo clases de indonés estaba haciendo clases de inglés pero me acuerdo que necesitaba mucho dormir como que mucho descansar, estaba como con el cuerpo muy cortado y estaba como, como que sintonizando de repente como con, con, con canales que no eran tan armoniosos, entonces era como era un año bien, eh, bien cansador. Mm. Y a finales del 2017, cuando hice el curso de Tarot, como que fue como el fin de esa época como densa. Como que, como que pasó esa como crisis de sanación de repente como restaurativa también, porque había sido un estrés importante igual el, el, el, el, esa como crisis que tuve en, en, en mi último eh, semestre en publicidad. Y y se me fue la onda. <risa> eh, ah, ya, eso, ahí? Y, ah, y empecé, a, hice el curso y después llegué a mi casa y como que eh, empecé a acordarme cosas y empecé a practicar y empecé a leer y empecé a hacer juego y empecé a tirar las cartas y como que empezaba como a crujir a, a, a y como, ay, mira, y esto, con esto, y esto, con esto. Y fue como un, un, un, un, un, bien loco en ese sentido y empecé a leerle como a mis parientes, a mis amigos. Y esto fue como en noviembre mm. y en enero... Eh, en enero, febrero, marzo, como en marzo, ya tuve que poner como una pieza de la casa como para atender gente, porque empezó a llegar gente que yo no conocía a la casa. <risa> Entonces era como, como, ¿qué sucede? <risa> eh, fue raro igual, fue, fue loco. Eh, bueno, igual yo siento que soy como de procesos rápidos, pero eso ya fue, fue como, ¡wow! Uh, como como mm. me chantaron mm. ahí. Sí. Y... y y ese año, el, el, ese, el 2018, fue un poquito más tranquilo y seguía haciendo clases y seguía en el, en el grupo de baile de la embajada y seguía haciendo eh, clases particulares de inglés, pero... Eh... Pero además estaba atendiendo como las lecturas y empecé a hacer como el oráculo semanal y empecé como a, a hacer como cosas en mis redes sociales porque sentía y mis maestros me decían como muestra, muestra, muestra. Como, y así como, porque a mí me cargaba además eso, como que yo no era que fuera tan, bueno, igual era tímida, pero no me gusta, no me gusta hasta bueno hasta el día de hoy como que la gente vea las cosas que hago, soy súper privada. Eh, pero era como muestra y al final era como, bueno, ya, vamos a hacer esto, y era como concesión, vamos a hacer esto, como siempre como cediendo a poquito. Y, y después, ese año fue como reconectarme con el péndulo también, y ahí los maestros diciéndome, ¿enseña a usar el péndulo? Y yo así como, ¿cómo voy a enseñar a usar el péndulo si yo aprendí esto <ríe> como a los 22, pero estado agotado todo este tiempo? Y empecé como a, a recordar cosas y, y empecé como a también a acordarme días pasadas donde yo usaba el péndulo. Y fue así como, oh, ya, bueno. Y, y hice un taller como nivel 1, más que nada para usar el péndulo como herramienta de conexión, de intuición. Y, y en ese taller mi maestro antes me decía, haz este taller y te vamos a dar más conocimientos. Como que nosotros necesitamos que tú enseñes, como enseña, enseña. Y era como... Yo siempre además he tenido temor, por lo mismo que hablábamos del bien y el mal, de estar volviéndome loca. Entonces, sí. con psicólogo hasta, hasta la coronilla, o sea, descartando todas las enfermedades mentales, porque yo decía, esto, esto, es, esto es friqueado, como que no me puede estar pasando a mí si yo quiero ser normal. Bueno, seguía con la esperanza de ser normal en esa época. Y, sí. y nada, y al final me puse a hacer los talleres de péndulo, de, que se llama radiestesia mágica, eh... Eh, así por lo menos le puse, porque es como radiestesia, pero es mágica porque eh, todo lo que a mí me gusta es mágico. <ríe> y, eh, y ahí apareció como el, el nivel 2, como esto que tiene que ver con, con, con los chakras. Y bueno, yo estaba aprendiendo mucho de chakras y empezaba a entender cosas, porque además como veía los colores eh, del de Laura y algunos colores que no necesariamente son de los chakras, pero que muestran eh, desequilibrios o, o estados mentales o estados kármicos, Empecé a entender que tenía relación con los chakras, que tenía relación como con los vórtices energéticos que se generaban, y, y los gusanitos, y, y, y, y la gente, y la interacción, y los procesos energéticos, entonces era como... como, como basta. Y, y, y como dato, como, como yo te decía siempre, y como el grupito que, se, que te conoció como en esa vuelta, nosotros siempre te decíamos catacolores. Por eso... <risa> Y nosotros entre nosotros decíamos: Sí, bien la cata colores, ¿cómo está la cata colores? ¿Cómo? Sí, todo el, todo el tiempo. Lo, lo, si hubiese sabido, no me habría juntado más con usted. Pero sí, es, tiene su, es con su amor, es con su. su, su con es su como dulzura. el cata No. O sea, suena igual, pero no no. Oye, hay algo que quiero rescatar antes de que sigas avanzando. Que, sí. que respecto del proceso como de la transición, que tú decías que eh, como que fue un año difícil, que fue un año como justamente como de estar pasando como todo ese, como la intensidad de la resistencia, de estar además atrayendo mucha como vibración eh, no tan bacán, sí. Eh, y en el momento en que tú como que te reconectas como, como hacia dónde tienes que ir, como con lo que tiene sí. con lo que está más alineado contigo, es que la cosa se empieza como a soltar. Entonces, como, como hablar un poquito de, de, de eso, porque hay mucha gente, porque además en general esos procesos no son cortos necesariamente, o sea, pueden durar meses, a veces duran años, eh, y la gente lo pasa horrible y no sabe sí. por dónde y cómo, cómo qué hilo pescar. Sí, pues es difícil. Bueno, yo, el, en ese caso yo, yo le recomiendo como buscar a alguien que, que ya sientan que ha tenido un despertar espiritual. Porque eh, parte como de mis memorias, eh, que hilamos con la terapeuta, eh, la psicóloga que hace regresiones, fue que a mí me habían abierto el tercer ojo a los cuatro. Entonces fue como algo muy, eh, como, como que ya, ya había habido como una primera tanda. Ya, y, mi, y mi niñez igual estuvo bien, bien cargada de hechos bien como paranormales en ese sentido. Pero el 2017, que fue como un año como de reabrir eso, porque el 2016 que había estado en full en Indonesia, había sido como una serendipia. Como estar así como, ah, todo fluye, todo calza, para allá, y este recuerdo para acá, y la energía como que estaba en un estado como súper armónico, como un poco como la suerte de principiante de llegar a algo y decir como, ah, sí. todo bien, ¿cachai? Sí. Pero como, como el enamoramiento de... inicial, como... Claro, sí. como que había que sí, ver un éxito te... para, para engancharme. Para sí, exacto. Sí, <risa> Ese es el como... ganchito, el ganchito inicial de desgraciado que te sí. sí, sí, como cuando, no sé, es como, una, es como el beginner's luck, pero es más que eso, era, era ser en sí. era como decir, como, mira, para allá va la cosa. Sí. Eso fue un poco ese año. Eh, y después, el 2017, no, fue horrible. O sea, yo sentía como el cuerpo cortado, tenía como la como energía dura. Esa es mi sensación, como que no, no funcionaba pasarme un palo santo. Eh, tenía harta parálisis de sueño también. Eh, y en las parálisis de sueño también tenía como interacciones como que no eran tan armoniosas. Eh, Recibía mensajes que a mí no me gustaban, pero y por suerte soy bastante impetuosa, entonces era como, no, no voy a aceptar esto, no, entonces era como que yo luchaba un poquito, le respondía a estos, como, no sé si eran demonios, pero eh, eran mensajes bien feos, y también eran como ofertas, como decir, mira, podemos ir para allá, eh, y es súper normal este camino, eh, <risa> como lo quieres y así como no no no no quiero nada no quiero nada fácil como que no quiero nada regalado entonces eh, fue un año como esa sensación como de tener hartas parálisis de sueño harta energía dura pero al final como mi instinto fue como ten paciencia entonces eh, seguí como tratando de ducharme todos los días y seguí haciendo mis clases de inglés y las clases de indonesio eh, eh, seguía con no sé por pues eh, las terapias que podía conseguir para darme más sentido eh, y, y nada, fue como un como in, ir confiando también en mi intuición como igual había una intuición fuerte y yo decía como no, ya esto tiene que ser por algo o sea, si no es por algo no, no, no, no, el resto no tiene sentido, así que eh, hay que seguir aquí nomás, pues, hay que seguir eh, intentando como que pase, y pasó eh, ahí como de repente como porque una de las cosas que pasa así como heavy es que cuando la a la gente cuando la gente se le despierta esto bueno y lo hemos hablado cierto como como del riesgo de, de cuando las personas quieren como además estimular mucho su, su tercer ojo su intuición así pero como pa, pa, en el fondo por lo entretenido por la pirotecnia en la cuestión claro, ver colores no, no está bien, ¿no? No, no, no. Sí, y, o sea, y eso tiene una cosa o sea tiene un tiene tiene no es solamente no es solamente un o sea no es un juego digamos no es para que la gente se asuste pero sí para que le tome el, como el peso de que implica de, un proceso y ese proceso muchas veces implica purga que es que siempre es dura que nunca o sé sea, que, que que no es fácil entonces, hay mucha gente que se mete, o que le pasa naturalmente, y, que, y, que, y cómo distinguir, cómo distinguir eh, alguien que en el fondo te lleva, porque hay mucha gente que se pierde y que lo pasa horrible, lo pasa horrible porque termina trabajando con alguien que los, o sea, que bueno... ¿Qué pasa de todo, no? Como muchas okay. muchas malas experiencias cuando, cuando los guías Cuando las personas que nos, que nos, que nos van a Que se supone que nos van a ayudar en el camino No nos ayudan Sino que más bien no, no. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo quizás Cómo aplicar un discernimiento? Sí, ¿qué consejo dar a esas personas? Sí. Eh, sí. Bueno, yo siento que el primer consejo Es no tener ningún gurú ya. Como no seguir a ningún Exacto. gurú porque hay, hay como que uno tiene que ser su propio dios o su propia guía. Como, como antes de elegir un maestro o antes de como meterse a algo, como que todo tu cuerpo diga que sí. Eso es súper importante. Es como y darse ese espacio de, de preguntarle a todo el cuerpo. Porque uno puede decir con el tercer ojo cerrado como no, si todo el cuerpo dice que sí, si la mente dice que sí. Eh, no hay esa conexión. Entonces... Darse el espacio como de meditar algo durante un mes, por ejemplo, es decir, como lo voy a reflexionar, lo voy a dar una vuelta antes de hacerlo, como darse un espacio largo, como no, eh, porque la ansiedad al final eh, puede ag así, agil así, agilizar las cosas, pero es enemiga de la espiritualidad. Eh, y aparte bueno, de no tener gurús eh, y, y elegir a tus maestros con cautela y siempre sabiendo que los maestros son humanos, o sea, ya sabemos muchos casos de personas que han sido que han tenido un, un, una enseñanza, un legado muy, muy importante, pero que han cometido fallas. O sea, Bikram, Yogi Bayan, eh, Ocho o sea, miles de... Y así, con muchas personas mucho más normales, eh, muy, muy sabias que se han descubierto después cosas y dicen, no, oh, en verdad todos sus conocimientos son inválidos. No, no son inválidos sus conocimientos, pero son humanos, entonces tenemos que tener cuidado con la gente. Y... Eh, y lo otro, aparte de, de los gurús y tener paciencia, es como no se abran el tercer ojo. Como, no es como que sea algo malo, pero es algo que de verdad tiene que pasar natural. como Hay muchos talleres, workshops eh, que van no sé, al desierto y les abren la glándula pineal y se las activan. No hagan eso. O sea, no tiene ningún sentido acelerar un proceso que puede darse natural. O sea, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, tratar de no comer cosas que calcifiquen el tercer ojo, tratar de meditar... Hacerse una rutina de, no sé, yoga, autocuidado, comer frutas, las cosas luminosas como las frutas, las verduras, que tienen hartos fotones, que tienen harta luz, fotón, luz, nutren el cuerpo, iluminan el cuerpo y ayudan a que se vaya cristalizando solito, que se vaya purgando de a poquito. Eh, pero cuando estas, estas despertares espirituales son así, rotundo, primero que nada hay una decisión de vida detrás. Entonces, eh, hay que tomárselo en serio, esa es mi sensación. Y si no pasa así rotundo, mejor. O sea, yo de verdad creo que una transición así como consciente, una nutrición, una autocuidado una rutina de meditación, una espiritualidad a poquito, es lo más certero, lo más sensato. Como no, no tratar como de, de ponerse una meta, decir yo voy a ser así espiritual. No, eso no, eso no es espiritual. Es decir, ser espiritual es, es, es una parte nomás, pero también está ser terrenal. O sea, tenemos, que, tenemos las dos cosas. Y los dos niveles hay que cuidarlo. Eh, bueno, tú sabes que yo tengo que decir esto porque, <ríe> porque lo tengo que decir. Eh, no. bueno, yo, que yo tengo mi grupo, tú, tú lo sí. sabes, tú, yo ando con ella ahí para, sí, que, que ama y todo. Sí. sí, ya, o sea, sí. Eh, entonces, pero yo estoy totalmente de acuerdo, me gustaría hacer esta distinción porque también creo que es importante como desde la perspectiva de las personas que sí tenemos gurú, como que, sin embargo, ahí está, ahí está la lucecita de la calle, eh, sin embargo, siempre, siempre el tema del discernimiento, o sea, siempre lo que está diciendo la cata de que eh, tiene que haber una resonancia total y completa, o sea, tiene que hacerte sentido de manera completa y total, y tiene que haber también un proceso en el cual... Eh, Se sí, o sea, y, hay, pero, hay pero además, eso que tú decías como del trabajo espiritual, como que hay un tránsito, hay un tránsito porque en el fondo es como que uno, uno efectivamente con la práctica espiritual te va cambiando la psiqui, te, te va cambiando la mirada, te va cambiando la percepción y evidentemente eh, las cosas que te hacen sentido desde una vibración como más coherente interna es completamente distinta si estás ahí así full haciéndote bolsa, como en todo sentido. Entonces, como eso que dijiste, esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero también quiero decir que desde la perspectiva de tener un gurú, eso es completamente coherente, no es algo que necesariamente es, es contradictorio. Tomar un gurú es una cosa muy seria, no, no sí. es como llegar y... Eh, que es como se toma, como se ha tomado, digamos, pero es una cosa muy seria e implica también un, un, como un tránsito que no puede ser llegar y así, como, como llegar y como llegar, yo... llegar y sí. como claro, llegar y, no. sí, y además, sí. como que es que yo, igual, si sí, lo siento, que esto es como una charla a la introducción a la espiritualidad, pero sí, una persona sí, sí. que ya lleva hartos años, que tiene un trabajo espiritual profundo y que también tiene como esa apertura de decir, como mi gurú no es o sea, si bien tiene cosas que de repente no son, son más que humanas, porque ama eh, tu gurú, es eh, más que humana en ese sentido, igual tiene el, el humana todavía, entonces como que igual, uno igual tiene que tener un respeto y un autorrespeto, un auto es decir como si mi gurú me dice, como anda y tírate ahí, a ese, a ese pozo es como decir, yo no voy a hacer algo que atente contra mí como que hay un límite, yo siento para la confianza. Sí, lo hay, lo hay y, todos los, y todos los discípulos o sea, perdón, todos los maestros afirman eso, es como lo que decía el Buda, ¿no? Si te encuentras al Buda en el camino hacia la iluminación, mata al Buda. Eh, siempre ha existido eso, siempre, o sea, el verdadero maestro siempre pide, escribe escribe la palabra en tu corazón, ¿no? Que era como lo que decía Jesús, como que la, la palabra, la enseñanza esté escrita en el corazón de, de las personas, no en... No en, no en la cabeza no en la no en la piedra no en el no en el afuera bueno pero, pero sí entonces en el fondo el tema del discernimiento es como clave y el, y el tiempo y el tiempo para tomarse para que la cosa te vibre te haga sentido oh, sí, sí, se y saber que cosa. el último gurú es uno mismo como una ¿Qué cosa? Es que yo, se paró justo. El último, como tú decías, el último gurú es uno mismo. Como sí. que mi yo superior es, es, es, la, es la entidad a la que yo le tengo que responder. Soy yo mismo al final. Sí. En, sí. en distintas dimensiones. Sí. Sí. Totalmente. Me tuve, me tuve que sacar el filtro porque me baja la resolución. Me baja el... Sí, el cosito. Entonces, bueno... Yo te, había Yo te había interrumpido en el proceso como para que tú explicaras cómo está eh, en el fondo ese tránsito, ¿cierto? Que era tan importante y que es tan importante como en el camino, en este camino, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál ahí tú empezaste como a full con el tarot y como con todo este trabajo y ahí la cosa como que se ha, se ha ido como disparando poquito a poco? ¿Qué sientes tú que fue como lo otro que pasó, que fue como como que fue un que ha sido como un, un punto de inflexión como en tu, sí. en tu bueno el, eh, yo estudié el, el año que, que partió todo esto yo me metí a estudiar tantra aprender tantra en verdad uno es, nunca termina de aprender eh, y yo siento que el, el sostener como la práctica esotérica con un trabajo espiritual y energético fue como fue muy importante porque el, más que nada, no era como porque a mí la parte terapéutica me importa muchísimo, o sea, yo no quiero decirle a nadie su futuro y nunca lo voy a hacer, o sea, a veces salen cositas así como atifos de, del futuro pero el futuro al final eh, eh, conectar con el timeline de la persona eh, es un eureka pero no necesariamente es lo que el tarot pretende o sea, el tarot va, puede ser usado como, un, como es una herramienta para la forma que uno quiera y, y yo como herramienta tengo una intención terapéutica, como de generar un equilibrio, una comprensión para seguir avanzando. Y uno, y uno apoderarse de su, de su narrativa, uno escribir su vida. No dejar que el destino te la dicte. Mm. Entender mm. Que, que somos co-creadores, que nosotros también somos Dios, entonces... Eh, yo no saco nada con decirte eso porque ahí yo me metería en tu jurisdicción. Mm. Mm. Eh, y tampoco puedo llegar y decirle a una persona lo que me viene a pedir que le diga, o sea, la idea del terapeútico terapéutico es como hacer un escáner energético. Bueno, y, sí. y, y eso fue gracias a que me metí a estudiar Tantra y acordarme de, de conocimientos alquímicos, metafísicos, que yo ya sabía de antes, o que intuía, sí. o que empecé a recordar, y acordarme yo cuando chica veía los colores, y acordarme como y entender, ah, mira, entonces cuando esto pasa es por esto, y esto es por esto, y este chakra es por esto. Muchas veces me piden como libros de chakra y cosas así, y yo la verdad es que les tendría que decir que estudian Tantra, porque mi... Mi forma de aprender fue oral. Mm, mm. eh, y ahí eh, aclarar cómo también a qué te refieres con tantra, porque la gente tiene, ¿cierto? Todo está como... Sí, hay como un montón de, Sí, sí. Y no solo eso, sino que asociado con todo el, o sea, el tantra rojo, el tantra sexual, está el tantra budista, como que hay hay muchas, muchas sí. y, sí. Como sí. cuál, ¿a cuál te refieres? Mira, no me consta porque soy un poquito dispersa, pero creo que es el de Cachemira, como hinduista. Y bueno, hinduista de todas maneras, eh. Y al final era un tantrismo que va más allá de si blanco, negro o rojo. Mm -hmm. eh, reconocíamos mano izquierda y mano derecha, o sea, la parte sexual y la parte no sexual. Pero la, la idea de este tantrismo era entender cómo el flujo de la energía, la ascensión de la Kundalini, cómo el manejo energético las meditaciones por tapa, como uno puede cómo cultivar, manejar su energía. Hablamos de sexualidad sagrada, de hino femenino, de hino masculino, de chakras, de eh, historia, de gurús, de, de Ayurveda incluso. De hecho ahí conocí a una, una maestra ayurvea que, eh, que, que gracias a ella después me metí a estudiar Ayurveda en otro lugar, eh, pero más que nada, para mí, estudiar tantra fue entender conciencia energética, como, como uno, pues, al final, es un, un único responsable de su energía. O sea, y, y, como, y, y la energía es un ciclo, o sea, la energía se, se moviliza cíclicamente. Entonces, eh, el hecho, por ejemplo, saber que si yo me alimento mal, y que si yo me tomo malas decisiones, y que si yo me van a pasar las cosas malas, y si yo lo hago bien, y me alimento bien, y me rodeo de situaciones positivas, y trabajo mi energía de forma ascendente voy a estar bien entonces sí. eso igual fue interesante porque eh, muchas veces a mí la verdad es que no me pasa mucho pero a los brujos a los tarotistas a la gente que trabaja con sanaciones siempre dicen no yo eh, me canso mucho cuando atiendo o leo las sí. cartas y me, me, me ha pasado mucho que mucha gente me, me, me dice como yo dejé de leer las cartas porque terminaba una lectura y, y quedo muerto y, y me echaba por la cama, en la cama tres días Chutame. y a mí no a mí no me pasa eso, por suerte, pero yo siento que es gracias al tantra, o sea, gracias al, al, al cultivo de la energía, eh, de, como el cultivo de mi energía y el respeto de mi energía. Entonces, Y también como en este trabajo de reconocer que el empático muchas veces aprende, sobre todo la mujer, a absorber la energía del otro y al final el trabajo consciente es a reconocer la energía del otro, pero no hacerse cargo uno de los demás. darle las herramientas al otro. Mm. No, no, está, o sea, yo estoy, o sea, <ríe> creo que es una manera de, lo estoy pensando como que, eh, eh, esto, o sea, es que es tan importante lo que estáis diciendo, ¿cachai? Porque son, toca varias cosas que, que tienen que ver con la concepción que yo, yo considero un, eh, como errónea de, de la energía y... y y de la interacción energética con las personas. Sí. Eh, como de que la gente, de tú sabes que yo, o sea, por mucho tiempo hacía exclusivamente masaje. Pero el, los masajes yo trabajo muchas más cosas. Entonces, eh, pero yo nunca he tenido temas. Jamás en la vida he tenido temas como... Y porque además no creo en eso, ¿no? O sea, creo que, que yo soy, son, soy un canal y lo tuyo es tuyo. Lo, o sea, eso también no es así, digamos, porque siempre no, pero, está todo está todo ahí digamos pero hay un trabajo pero en el previo sí o sea hay concepciones que, que son tremendamente perjudiciales para el trabajo amoroso entre las personas para el trabajo terapéutico así como a nivel profundo y que tienen que ver uh -huh. con ese tipo de cuestiones. entonces encuentro que lo estoy pensando cómo se fue se, se fue como generando esta como los elementos centrales que a ti te construyeron como tus pilares, ¿cachai? Mm -hmm. Como desde el, desde el empezar a escucharte, desde el reconocerte, desde también tener la valentía para va, desarmar la estructura como de dónde venía y tú. Eh, luego darle espacio a adquirir el conocimiento del tarot, que es un que es un tremendo conocimiento, porque además tú manejas como 50 mazos. Yo digo, ¿en qué minuto la casa si ¿En todos, qué minuto todos, le canto, sabe, la Pero todos todo tienen la misma estructura, ahí está la trampa. Pero igual, o sea, no sé, cuando te veo sacando de, no sé, de los, como cuestiones que son igual súper, bueno. Eh, y luego esto, que es otra parte que es fundamental que es como la comprensión de tu energía y, y, y ligado al tema del Tantra y qué sé yo. Sí. Entonces no es la bola, es como es la importancia de, de, como, de conceptualizar que en el camino, para que tú estés como bien sostenido y que la cosa pueda avanzar realmente, tiene que producirse como un buen balance, para que no se produzcan como cosas que no, que no queremos que se produzcan. Sí, bueno, y... Y, y en ese sentido pues como parte del trabajo de la nueva era como el integral al divino femenino y el divino masculino entonces hay una parte masculina de mí que es eh, la no sé pues preocuparme de la disciplina de meditar de mi como de cultivo energético y de ser súper ordenada como yo soy súper como como no sé como alemana en ese sentido como cuadrada eh, para el tema de las platas, para el tema de los horarios, como que tengo mis rutinas, me duermo a tal hora, me levanto a tal hora, como que en ese sentido soy como... Eh, tengo esa parte masculina bien desarrollada. Mm. Eh, y por otro lado, la parte femenina, que es como eso de fluir, eh, de, de la intuición, eh, también la tengo desarrollada. Entonces, eh, bueno, y soy ambidiestra también, no sé si eso significa algo, pero... <risa> eh, como que yo siento que es importante, como a veces dicen, no, el terapeuta no, no, no me cobre, o sea, no te, no te pago porque eres terapeuta, o sea, lo no tienes que hacer por el amor, ¿cachai? O, o, o como no, dame una hora a, la, a, la, a las 5 de la mañana porque a esa hora necesito yo, y yo soy importante, y es como, yo también como terapeuta soy importante, como el reconocer que hay una parte que es poner límites. Y eso siento que tenerlo claro ayuda muchísimo. Como el decir, yo como terapeuta me merezco... Tanto y más respeto, el mismo respeto que una persona que trabaja en un trabajo tradicional. Porque estos son los oficios de la nueva área. Entonces, si, si no los construimos de forma consciente, nos vamos a cansar, vamos a estar de de, eh, angustiados, desesperados, nos van a sonar el celular a las 5 de la mañana y vamos a tener que responder. Porque se hace nuestro estándar. Entonces, si bien hay un tema como de, de la emergencia, igual yo siento que el trabajo espiritual no es urgente. Como. Tiene otro con, tiempo. A, que, exacto, o sea, como. Es muy importante que lo hagamos, pero no hay urgencia. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando me piden lectura yo los, las doy para el día siguiente, o cuando me mandan una pregunta generalmente le digo a la mañana siguiente, porque la idea es también bajar la ansiedad respecto como a las, a las respuestas, como facilitar también un espacio de auto -reflexión. sí, sí. Y, y, y eso, y entender que, que, que las respuestas o o el entendimiento del propósito, del camino, lo que sea que uno busque en la espiritualidad, tampoco va a ser inmediato. O sea, yo te puedo ayudar a, a encontrar respuestas, o te puedo ayudar a entender por qué tienes un desequilibrio energético, pero yo no puedo sanar tus chakras así, y decir, se acabó esto. Porque eso no, no produce ninguna incomodidad, no produce ninguna sanación. No, no. Y uno, para pa querer sanarse, tiene que estar dispuesto a estar incómodo. Sí. Entonces, el enfrentarse a ese espacio de esperar una lectura, o o de, de saber qué es lo que uno tiene que cambiar, o sea, de construir en su vida para tener una sanación, para que uno sepa, sé, pues, yo por ejemplo que tengo temas con tercer chakra, que siempre como que mi fuego, <ríe> bueno, mi fuego está creciendo y sanando cada día más, <ríe> eh, eh, eh, eh, para explicarlo ahí, eh, uno tiene que darse cuenta como de dónde viene el desbloqueo, el, el, el bloqueo, de dónde viene eso, y hacerse uno cargo, uno no le puede delegar al sanador la responsabilidad o echarle la culpa. Como tú me dijiste que esto iba a pasar, como ¿por qué no pasa? Y es como, bueno, y por eso no digo sí. tampoco así como algo tan duro, pero sí. uno te puede dar las herramientas para lograrlo, y pero no las cosas no pasan porque uno se sienta a esperarlas. Como eh, la sanación no ocurre desde la cama comiendo chocolate. O sea, claro, es como la cuestión del compromiso. Sí, es como la zanjada del 10, la como el o te comprometes con, contigo. Contigo. Se va a acabar, se justo se va a acabar. Va ahí tenemos 30 segundos. Nos, nos conectamos para hacer el, el cierre y que te hagan un pitch 100 de preguntas, ¿alcanzáis? Sí, alcanza. Ya bacán. Se va a cortar en 10. 9, 9. Ocho, ya cortemos. Sí, ya. Yo aquí estoy cultivando mi energía con un... Escuchen de, de nuez. Yo quiero pujen. <ríe> algo te, algo con, te iba a decir, pero se me olvidó. Catita, eh, me encanta hablar contigo. Eh, veamos si tienen preguntas. Sí. Va a dar un 10 minutitos de preguntas que te quieran hacer. Eh, preguntas, preguntas. Ah. Y aprovechar a la catita la catita colores. Todo el mundo, te mi mamá también te conoce como catita colores. Qué, qué, qué un traje, ¿ah? ¿eh? Qué la feria. <risa> es porque todos te aman, todos te aman. Eh... Es que suena como Tata Colores. Sí, pues suena así, pero yo sé que nunca hice la asociación. Hasta no sé, hace poquito parece que hice una asociación y fue como, ya. No sé, sea, si a la catita le gusta tanto. Mira, por mientras, alguien, por mientras a alguien se le ocurre una pregunta, voy a buscar el cargador. Ya, dale. Si alguien quiere preguntarle algo a la Catita, este es el momento. Ah, la señora moderna. No, no, si ahí aparece alguien. ¿Ah? Now or never. It's now or never. Ya, a ver. Hola, agradecer a la Cata por su oráculo ¿Mita? semanal. La ah, descubrí ah. hace poquito y es súper acertada. Es la más seca de todas. Si sí. no conocen el oráculo semanal, lo hace todos los lunes y es, todos, es demasiado Sí, demasiado, demasiado bacán. Vamos a hacer un aniversario Bien. de los años. Ah. Carla Bior dice, Cata, ¿cómo avanzar en este camino? Porque yo empecé hace años, terapeutas y todo, pero ¿cómo progresar? O sea, dice sí. Carla Bior. ¿Progresar en qué sentido? Porque a veces es uno similar. tiene como ideas del éxito, pero uno tiene que saber cuál es su éxito. Y yo creo que sabiendo eso claramente, uno sabe hacia dónde progresar. Porque si uno se pone como la meta de otro, no sé si hay una evolución alguien que la haya inspirado o algún referente Harry Potter, todo el rato <risa> en serio le, le, real, no sé, eh, me gusta eh, me gusta Harto Leer, me gusta Henry Miller eh, me gusta Jack Kerouac eh, como que un aventurero eh, Jack Kerouac y, <risa> y me gusta que se ríen un poco como de, de lo establecido como que se pasan por el voto como las reglas de la moral y las buenas costumbres entonces eh, siento que que ellos me gustan harto. Eh, eh, también me gusta mucho García Márquez, como esa sensación como de, de que todo es mágico y que todo el realismo es mágico al final. ¿no? Como que todo tiene como un, un qué o un símbolo, una señal, todo es como una canción de, de venda como todo es una señal de Dios. Eh, yo me inspiro más como en, en, en ese sentido, como que eh, como en, la, en no sé, los libros, como de novelas y cosas así, de aventura, que en referente de mi misma área. Bueno, y Matías de Estefano también me, me inspira harto, porque yo siento que él tiene como una valentía como de, de expresar como lo, las rarezas que él observa también. Como niño índigo, yo, yo lo descubrí a él en YouTube hace mucho tiempo, antes de los tiempos de Instagram, o como no sé, antes de los live, ¿eh? de, de todas estas cosas. Entonces, eh, eh, yo siento que él, él también, como, y también es bastante coetario, me, me parece como muy valiente. Y hay una chiquilla de YouTube que se llama eh, Bridget Nielsen, que canaliza eh, familias cósmicas, como habla de los sirios, de los pleiadianos, de los asturianos, y, y, y razas alienígenas con las que yo también tengo conexión. Y también me gusta mucho eh, escucharla a ella porque siento que tiene como una, como una cantidez al, al explicarlo, que es eh, una ternura, como, que a mí me da como, bueno, y también como que sus relatos como que siento que coinciden con los míos, y eso como que me da una sensación de decir como, ay, ya, no estoy tan loca, como, Ellos. No, la señora Moderna pregunta si crees en un cambio tras la pandemia. ¿Has visto las cartas? No, no he visto las cartas, pero lo he visto, lo veo como un, como en la transición hacia la era de Acuario. O sea, eh, empezó el siglo pasado y este siglo ya estamos full en transición. El, además, el, el 20 es como un año, los, la década de los 20 es como un año de transición bien intensa. Y, y acaban de partir. La Carla Bior dijo, lograr, en relación a su re pregunta anterior, lograr controlar mejor las emociones, conectar más fácilmente, mejorar la intuición, por ahí va. Como eh, eso de cómo progresar. Claro, como de repente, como la disciplina, yo siento. Como tener una, una disciplina, como un autocuidado serio, como en serio, como tomarte en serio el meditar todos los días, el comer bien, el, el ponerte horario, el rodearte de gente que te haga bien, como darte cuenta que si quieres ser un ser de luz, eh, hay que también sostener la sombra. Como hay, no, no todo es flotar, entonces eh, el, ser, el ser humano el luminoso tiene que ser un ser completo. No, no negar la parte mundana de, de la vida. Y para eso tierra, pues, para eso enraizarse, ordenarse horarios... Eh, eso va a ayudar mucho a estabilizar las emociones porque va a haber una contención o sea la rutina, la energía masculina al final sostiene el, el proceso femenino eh, La Hasi pregunta ¿Cuál es la ciudad en el mundo con la que más conectas? Uy eh, hay, hay, hay hartas ciudades con las que tengo una conexión importante eh, en Edimburgo me pasaron hartas cosas locas eh, ahí fue cuando me empecé a acordar de mis días pasadas eh, porque en Edimburgo me, me mataron siendo bruja, entonces como que, me, como que vi la, la imagen, vi el momento en que me tiraron al lago y eso fue como muy fuerte. Eh, que otra ciudad es Turquía, en Turquía he tenido sueños de estar en un, sobre un valle dirigiendo eh, eh, como ceremonias de luna nueva o luna llena. En verdad era luna llena porque estaba la luna blanca y todos nos veíamos rosado. Era, bueno, estábamos vestidos de blanco, era muy bonito. Bueno, y eso me llevó al Kundalini también. Porque era como, ¿qué cosa se viste de blanco la gente? <risa> eh, y bueno, y tengo que ir a Turquía y, y quiero volver a Edimburgo. Eh, y bueno, y, y Bali, o sea, Ubud, eh, la ciudad de medicina, o Bat, eh, es una ciudad que también eh, tengo muchos recuerdos de días pasadas ahí. Eh, hay, hay una cosa también con el idioma, como que yo me di cuenta a través del, del amor al idioma, que yo quería aprender hace muchos, muchos años antes de aprenderlo que ya lo sabía, entonces eso fue muy loco, como obviamente hay cosas que, que todavía me cuestan, pero de repente aparecían palabras, o sabía muchas cosas, más que con el inglés. Yo siento que me fue más fácil aprender indonesio que inglés. Eh, y qué otras ciudades? Eso, eso, es esas, esas siento fuerte. Edimburgo, eh, eh, Turquía, como el, el Valle de Lara y, y, y Ud de Bali, de Indonesia. Sí, horarios. Cata, ¿tienes dato de con quién puedo hacer regresión? Eh, sí, la Maggie, que ya me hizo regresiones a mí, pero ahora como estamos eh, en cuarentena, eh, no las hace porque ella es súper, súper consciente con el trabajo energético y las hace solo presencial. Yo les recomiendo que un proceso tan intenso, sorry las personas que las hacen online, eh, como, como es la regresión, la hagan eh, presencialmente porque el terapeuta tiene que estar entrenado como para sostenerlos, para acompañarlo, incluso para abrazarlo si las cosas se ponen un poco locas, entonces yo les recomiendo eh, si quieren hacerse una regresión o algo así, esperar si, si uno no alcanza es por algo aquí había una pregunta de antes de la Ryan que decía que es un terapeuta para ustedes, ¿qué sienten la, las hace ser parte de ese rol, misión, etcétera? Eh, los terapeutas, la palabra terapeuta eh, viene de los decenios, de la, como la tribu espiritual que estaba antes de eh, Jesús, eh, que eran personas que cultivaban, eh, que tenían supuestamente una relación con los ángeles y que cultivaban eh, algunos saberes alquímicos y mágicos, eh, para generar salud y para generar espiritualidad. Eh, y el, el terapeuta eh, es como el final de la persona que eh, procura eh, que no, la terapia, espérate, que procura como el espacio de la sanación. Entonces, no es que yo, yo no uso, como, un tiempo lo uso de hecho, pero la saqué, yo no uso la, la palabra sanadora. Yo Uso la palabra terapeuta porque el terapeuta no es el que yo no te voy a sanar, tú te vas a sanar. Entonces, el terapeuta es el que sostiene tu espacio de terapia o que te guía como en el camino de la terapia. Tú todavía no hay, todavía no te, pero a ti te han hecho Satnam Rasayan, ¿cierto, Cata? No sé, parece que no. El Javier parece que te hizo. Es que no, no me consta porque él me hizo un masaje, pero no sé si eso era Satnam Rasayan. Me hizo tu masaje. Eso es, eso es, o sea, el lenguaje por lo menos es completamente eso. Es como el, el sostenimiento del espacio que permite que la sanación se produzca. Pero es mm -hmm. eso. Sí. No. Bueno, sí. ahora estoy eh, trabajando con, eh, eh, con Sotranella, que él, él está haciéndome una terapia, pero no sé si eso es Satnam Rasayan, pero él a veces como que accede a un espacio. Entonces de repente sí, Satnam -Sat Rasayan. Eh, me pregunta si tengo el Instagram de la Magui eh, Sí, lo tengo eh, A veces la publico, de hecho la he puesto hartas veces en Soris stories Y ella va a atender en mi consulta Y iba a atender ahora, pero pandemia Así que eh, más adelante cuando las cosas vuelvan a, a su flujo <ríe> eh, va, va a atender en mi consulta Hacer terapia de regresión Y ahí van a saberlo otra vez qué mi... bien! No, ¡Qué Ah, qué bacán! Sí. Uh... Oye, Catita, que... ¿estás vale. bien con tiempo? Que no te quiero, sí, no te sí. quiero demorar. Que tengo taller a las 8, así que sí. eh... yo diría que, que te tinca que pueden, pueden conectarse con la Catita. Su Instagram lo vamos a dejar acá, pero es Cata Darvich. Igual está como en los afiches y en toda la cosa. ¿Ya? ¿Lo pueden... Arriba. Sí, sí, también. <ríe> sí, arriba, vaya arriba y la y, y nada, es como lo que hemos visto, ¿no? Que la gatita es, es bacán, es bacán, bacán, bacán. Cata, tantas gracias por compartir este espacio, te quiero mucho, gatita. Yo también, Vivi. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. <ríe> Entonces nos despedimos, te hago a todos, que estén muy bien, que tengan bonita noche, y la Cata tiene muchas cosas entretenidas, así que métanse ahí, ella eh, siempre está enseñando, eh, y está enseñando todas las cosas que conoce, desde el tarot hasta la radio, no sé si está haciendo curso de radiestesia, pero... Ya. Bueno, ahí en su Instagram van a encontrar todas las... Sí. <ríe> ya, así que bueno. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos. Chao, Ivy. Chao, chao.